Hoy toca limpieza en casa y necesito vuestra ayuda. ¿Estáis listas? ¡Sí! ¡Venga, Nunu! ¡Sube la mesa y limpiala. ¡Oh, ¡Es fácil, papi! Con mi agilidad puedo subir a cualquier parte y con mi movimiento de patas todo queda reluciente. Vale, Dasha, necesito que te pillas el sofá. ¡De acuerdo, papi! ¡Soy muy buena! ¿Me podrías estar en un trapo para limpiar el mueble? ¡Claro! ¡Yo soy muy rápida! En ¡Me si ¡Genial! ¡Qué limpio ha quedado todo! Pero me pregunto una cosa. ¿Quién será la más obediente de las tres? ¡Yo! ¡Para ser un gato, hago bastante caso! ¡Qué <risa> va! La más obediente soy yo. Soy la hermana mayor y más responsable. ¡Ah, santa! ¡Claramente la más obediente soy yo! ¡Soy la más lista de las tres! <risa> ¿Sabéis cómo podemos saber quién de las tres es más obediente? ¡Con ¿Un reto! ¿Reto? Aparte de súper obedientes, ¡sois súper listas! <risa> Os presento el reto del círculo rojo. Os quedaréis quietas dentro del círculo sin moveros durante... horas! El reto! De momento, las tres están en sus círculos. Es muy pequeño. Ya te digo, Nuno, papi, lo podrías haber hecho un poco más grande. Yo estoy súper concentrada. ¿Y si les enseño un ratón? Nuno, no seguro que no podrá resistirse. <risa> Los gatos no somos tontitos obedientes. Bueno, pues ahora solo quedan Dasha y Mimi. ¿Quién ganará? Mmm, lo hacen muy bien. Voy a moverme alrededor de ellas para ver qué hacen. Porque está dando vueltas? Nos está poniendo a prueba Dasha. Pienso que por dar vueltas nos vamos a mover. ¿Huida por el suelo? ¡Oh! ¡Cuánto pollito! ¡Ya, mimi! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No se ha movido nada! Tendré que subir la dificultad. ¿Eh? ¡Hola, NASA! ¿Ya nos ha dado una vuelta? ¡Oh! ¡Ese es Max! Y me pide que vaya a dar una vuelta con él. Solo quedas tú. ¿Cuánto lograrás aguantar? Yo creo que si te doy una vuelta como antes no funcionará, ¿no? ¿Estáis preparadas para superar el modo extremo de obediencia? Pues claro, papi. Pues te paso por encima. Seguro que te mueves. Como me pises, te mato, papi. ¿Y si me pongo a hacer Kung-Fu, no te moverás? ¡Gapi! <risas> creo que deberías buscar ayuda psicológica ¡Increíble! Pero, ¿y si tiro una pelota para jugar contigo? ¿Podrás resistirte sin moverte a esto? ¿Y si te la tiro allí? Igual de fácil ¿Y allí? ¡Súper fácil! ¡No me lo puedo creer! ¡No se ha movido! Papi, no hay nada que puedas hacer para que pierda este reto ¿Estáis seguras? ¡Modo super regastro activado! Me marcharé de casa y tendrás que quedarte quieto sin moverte Es que soy la mejor, papi. No, pues nada, las trampas no han funcionado. Has ganado el ritmo. <risa> bueno, me voy a dormir que fui tarde. <risa> ¡Ah! ¡Qué susto! Pero Mimi, ¿qué haces todavía en el círculo? ¡El resto! ¡Ahora! 24 horas! ¡Y lo he conseguido! ¡Estas perritas se he pasado de miedo!